digamos así, articulado de competencias y numerajes, al final se traduce en algo, en algo un poco más concreto. ¿bien? Y es en la pregunta de, eh, una pregunta que además se resuelve la de, que me hace muchísima gente cuando va a mi despacho que es, ¿por qué ya, eh, uno, estudio un máster? Dos, estudio un máster, ¿qué tipo de máster estudio? ¿vale? Entonces, empiezo por intentar responder la primera pregunta, vale que es, ¿estudio un máster? Para mí la respuesta es absolutamente sí. ¿Y por qué son absolutamente así? Vamos a ver, eh, tengamos en cuenta que vosotros ahora tenéis veinti algo años, ¿bien? Y esos veinti algo años, cuando os pongáis a trabajar, os van a quedar cuarenta y pico años de desarrollo profesional. Y eso tiene do, do, dos características a la hora de ver el momento en el cual estamos. El primero de ellos es, ¿cuánto queréis prolongar vuestra vida de estudiante? Por dos motivos. La primera de ellas es que, no me negaréis, creo que ninguno de vosotros me podrá negar, que la vida de estudiante es buena, es una buena vida. ¿vale? Por supuesto, eh, estudiamos, tenemos profesores buenos, mejores, malos y peores. Y, y trabajamos un montón, pero hacemos cosas, sobre todo a estas alturas de la película, es decir, cuando ya estamos en últimos cursos, estudiamos cosas que nos gustan, vemos cosas que nos gustan, trabajamos mucho y estudiamos mucho, pero tenemos una cierta libertad. ¿Vale? Tenemos unos ciertos horarios flexibles, tanto en, en teorías como en laboratorios, como la cantidad de horas que nosotros estudiamos y cómo las estudiamos. En el momento que tú te, te vas al mundo laboral, todo eh, tu entorno cambia completamente. ¿vale? Y para ese entorno que cambia completamente, tenéis 40 años después. A lo mejor ahora intentar seguir viviendo esta vida de estudiante un año más, un par de años más, puede ser bueno. Pero es que además puede ser bueno con la otra parte. Tened en cuenta que el, yo cuando yo acabo la carrera en el año 99, la empiezo en el año 94, en el año 99 pues, pues todo el tema de comunicaciones estaba como estaba, evidentemente no era como ahora, y la mayor parte de la gente que estudiaba alguna ingeniería entendía que los conocimientos que se le habían transmitido durante esa ingeniería iban a perdurar, no se diré que durante el resto de su vida, pero unas buenas decenas de años. Eso, en las tres ingenierías más relacionadas con los avances tecnológicos, que son las ingenierías de informática, telecomunicación e industrial, y en más medida, informática y, tele y telecomunicación, y en muchas más medidas, quizás, telecomunicación por todo el tema de las infraestructuras, eso ha dejado de ser completamente verdad. Y en un proceso, en un proceso de cuatro o cinco años, tú te quedas totalmente obsoleto por tus conocimientos, la base que se te ha dado, en la parte de grado, porque al final eh, pues, la cantidad de asignaturas que podemos ver es la que la que podemos ver, y la cantidad de conocimientos técnicos de estado del arte, es decir, de la última tecnología, es lo que podemos ver. Y eso, pues pues a lo mejor se te queda limitado de aquí ahora hacia dentro de, de dos años. ¿vale? Entonces, estar ponerte con un máster, y luego hablo de cada uno de ellos. Es una buena idea en tanto en cuanto te da, van a dar una formación complementaria, una cosa relativa al estado del arte de cada una de las tecnologías, que puede ser bueno para la hora de dejarte mejor preparado durante los 6, 7, 8 primeros años de desarrollo profesional. Ahí, pues, ¿cuál cogemos? ¿Qué máster? ¿Vale? Ya, os repito, mi consejo personal es que si las circunstancias personales de cada uno de vosotros os lo permite, tenéis estudiando un poco más con perdón para trabajar, que ya tenéis el resto de vuestra vida. ¿Qué más hay que escoger? Pues esto es una decisión complicada. Y es complicada porque lo primero que tenemos que ver es si ya sabéis lo que, queremos, lo que queréis ser en la vida. Yo me he encontrado, eh, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero Silvia y yo ya estamos tan viejos, y yo... Había una película que se llamaba Juegos de Guerra, que hablaba de, que, que, que hablaba de, de hackers, de un sistema... Que ha provocado un potencial de esta y, y, y a partir de esa película incluso algunos amigos que ya lo tuvieron claro ellos querían trabajar en temas de seguridad de ciberseguridad y por lo tanto lo tienen claro y dicen no mira mira por ti ya es que cuando yo he acabado los grados o la antigua ingeniería eh, yo quiero hacer esto y por lo tanto quiero trabajar el resto de mi vida allí. y tú tienes claro que tu desempeño profesional ya no te digo toda la vida vale pero si os digo durante 10 años, 12 años va a estar centrado en la electrónica en la ciberseguridad, en el IoT, en lo que sea ahí, si lo tienes claro ya tienes un, puedes coger un máster especializante que te va a formar ahora bien, tenés en cuenta que lo que nosotros hacemos y nuestros puestos de trabajo van cambiando cada seis meses cada un año, es más una de las cosas súper curiosas en nuestra profesión es que quizás Quizás empezamos no cobrando eh, salarios profesionales muy elevados, pero en general, y el, el, por favor, el producto de estas ciudades es bueno. Es decir, estáis, eh, os hemos hecho, me vais a permitir la broma, sufrir lo suficiente como para que seáis muy adaptables. Y entonces cada siete, ocho meses, sobre todo al principio, estáis cambiando de empresa. Y os pues, pues, pues ofrecen unas condiciones laborales mejores en salario, en horario, en lo que fuese. Y te puedes cambiar a una consultora donde vas a trabajar en algo completamente diferente. Con lo cual, no es este panorama que os he dicho de, eh, no, me gusta esto y me voy a centrar en esto durante mucho tiempo, no es el más común de los panoramas. Sino que durante los primeros años, trabajando sobre todo en cómo está el sector aquí, vais a ir cambiando de proyecto. Y por lo tanto vais a tener que saber, un día de IoT, otro día de ciberseguridad, otro día de electrónica dar otro día de instalación de comunicaciones móviles, otro día de sistemas de fibra óptica y otro día de inteligencia artificial. Bajo esa perspectiva los másteres generalistas como es el máster de telecomunicación es una perspectiva más completa, ¿vale? Entonces Ese es uno de los, digamos así, desde el punto de vista de por qué hacer un máster, cuál de los dos debemos que hacer, porque yo entiendo Silvia y yo, es decir, la dirección, entendemos que en este momento procesal ¿vale? es posible que nos convenga más un máster ampliado, pero es que además hay una razón de, de calado, de futuro, ¿vale? Y que es el hecho de la, de la categorización. ¿eh? Ahora mismo, como os he dicho, pues, eh, tal como están puestas las cosas, un graduado es un ingeniero técnico y un máster un, un de telecomunicaciones, es un ingeniero de telecomunicación. Y, ahora, y, y más este año, que se celebra el centenario de, la, de nuestra profesión, básicamente lo que os digo es, eras un ingeniero industrial, un ingeniero de telecomunicación, un ingeniero de caminos, Existió hace 100 años, hace 50, hace 40 cuando, cuando yo nací, y con altísima probabilidad va de a existir dentro de 20 años, 40 años o 50 años. Es decir, es muy probable que vosotros os jubiléis de vuestro trabajo existiendo más o menos la tipología de profesionales que tenemos aquí. Sin embargo, un, un máster en IOT... Pues eh, con mucha facilidad lo vas a necesitar los, por, por los próximos años. Pero a lo mejor después hay un cambio completo de tecnología y, y, y tienes otra cosa. Pues, sin embargo, tú no vas a hacer, si haces este máster, no eres un graduado, un ingeniero técnico con un máster. Eres un ingeniero. Y por lo tanto, la, el, el nivel máximo de cualificación profesional que tiene el ingeniero, lo vas a tener independientemente de y la, la formación específica que haya escogido, esté, que, de moda o no de moda. ¿Eh? Y eso es, yo creo, la, la, las peculiaridades específicas que tiene un máster como este, independientemente de que nosotros, bueno, aquí en la, en la Universidad de Alcalá, pues tenemos algunos detalles específicos, los pues, que nos hacen, a mi modo de ver, en algunas cosas un poco menos competitivos que otras universidades y en algunos detalles mucho más competitivos tema por ejemplo de complementos de formación que ahora os comentará Silvia y que, es que, que que en alguna ocasión hemos pensado en modificarlos pero algunos de vosotros dentro del Máster ya nos han dicho que mejor dejarlos porque porque eh, ayudan después a, la, a las asignaturas pero tenemos un tema muy que yo veo muy interesante que es el tema de, de unas especialidades que son ahora mismo dos la de ingeniería de eh, sistemas inteligentes de transporte y, y, y defensa y seguridad que están muy relacionadas con la logística del corredor de Lendareos o con las empresas a las cuales nosotros nos podemos dedicar aquí en el corredor, por ejemplo, típicamente Indra, ¿vale? Pero Indra, Airbus, GNV, cosas que, que tenemos, ¿vale? Y más o menos eso es lo que es una de las cosas que quería decir. La otra es una cosa mucho más prosaica, ¿vale? Porque una de las cosas que me dicen vos, o sea, muy, otra de las típicas preguntas que me vienen y que me pregunta la gente es por qué si de verdad me merece la pena. Y yo os voy a decir la primera de las cosas. Eh, el merecer la pena normalmente es merecer la pena. ¿Vale? Merecer la pena. Y me dice, oye, ¿voy a cobrar más? Y la respuesta es la sincera no con esta probabilidad en los primeros meses, la diferencia... Si tú hablas con gente del colegio y yo pertenezco todos los de ingenieros, diría que sí. ¿Cuánto? Pues no creo que sea una cosa súper significativa. Me explico. Eh, no creo que sean 20.000 euros más. Ni 10.000. Pueden ser 3.000. Pues está? ¿Eh? Y me dirás, ¿3.000 euros me compensa? Bueno, a mí me compensa 3.000 euros, no los gano todos los días. Pero bueno, eh, donde sí compensa es en el medio-largo plazo. Lo que sí se ha visto o siempre se había visto en las trayectorias profesionales es que la trayectoria profesional de un ingeniero y la de un ingeniero técnico empezaban a diverger al cabo de 7, 8 o 10 años de profesión. Entre otras cosas, porque cuando, y espero que así sea, vosotros que vayáis avanzando en vuestra producción profesional, a las empresas a las que vais a optar es a un GMV, es un Airbus, es un Indra, son empresas que tienen proyectos internacionales, y esos proyectos internacionales requieren normalmente personal con el mayor nivel de categoría posible y eso es un nivel que normalmente tiene ingenieros, no hay ingeniero técnico. pero es más, si alguno de los otros y, y que no es tan eh, tan raro intenta acceder ahora mismo, y no quiero decir que esté bien o mal ¿vale? no quiero decir no, no, no voy a entrar a valorarlo porque ni siquiera tengo todos los datos, pero si alguien quiere entrar a la oposición, a una oposición, a una administración del Estado, la posición de ingeniero, y ahí sí que debo resaltar, no de ingeniero técnico más un máster, sino la posición de ingeniero que da acceso a escalafones mayores en la administración que las escalafones que se pueden dar de ingeniero técnico más un máster independientemente de que esté de acuerdo o no. que eso, pues Aquí esto, cuando alguna vez el Colegio de Ingenieros Técnicos y el Colegio de Ingenieros lo ha comentado, pues se dice, mira, dejadme un poco en paz porque esto es... Yo tengo una escuela donde tengo todas las clases y no me podéis preguntar a quién tienes más, a papá o a mamá. A ver, Entonces, Pero la realidad es así. Y, y si queréis entrar en el ejército, en el ejército, que tampoco os queréis que hay pocos de nosotros que acaban entrando en el ejército como ingenieros de, de, de la tercera vía, pues claro, hay diferencia entre ser un ingeniero y un ingeniero técnico. Uno empieza como oficial y tenemos como oficial. O Entonces, sea, ¿cómo va a empezar? ¿Vale? Entonces, hay, hay ciertas diferencias. A lo largo de su trayectoria profesional, lo que sí se ve es que niveles de formación superiores proporcionan salarios y responsabilidades superiores. Y eso sí se ve. Y de ahí debemos inferir que es este más el otro en diferencias. También os digo, cuando tengáis 36, 37, 40 años y estéis trabajando en una empresa, tendréis que migrar. Y yo creo que eso es un voto positivo en favor de este máster respecto a otro: tendréis que migrar de la parte técnica a una parte más de gestión. Y en esta migración de la parte técnica a una parte más de gestión, un máster de estos está más preparado para absorber más cosas que los otros. ¿no? Yo, por mi parte, la parte de. de, de, de lo tengo completo ahora que voy a dejar aquí, la parte más aburrida. De decir, la parte más aburrida de, de contar planes de estudio y guías de entrada y demás. ¿Eh? A ver, ¿qué tal me escucháis? ¿Me escucháis bien? No me escucho nada. Bueno, lo que sí que os voy a pedir es que intentéis poner el micro si tenéis dudas, porque aunque lo he puesto aquí en el móvil, el chat es complicado de ver, ¿vale? Entonces, os oigo mejor, me vengo para acá, os, veo, os oigo mejor si lo decís en alto. Bueno, como os ha dicho Antonio, el máster en ingeniería, el máster universitario en ingeniería de telecomunicación es un máster habilitante. Dicho lo cual, evidentemente que habilita para, la, para el ejercicio de la profesión de ingeniero de telecomunicación, no de ingeniero técnico de telecomunicación. Una cosa que sí me gustaría destacar y que vais a ver a lo largo de las transparencias ahora es que, en cierto modo, se puede considerar un máster dos en uno. Antonio se ha empezado contando el tema de los másteres habilitantes y de los másteres que te especializan. Bueno, pues la ventaja que tiene este máster es que, el último año, el último cuatrimestre, mejor dicho, se hacen asignaturas optativas. Y esas asignaturas optativas, elegidas dentro del pool de asignaturas optativas, permiten cubrir dos especialidades, que son las que ha comentado Antonio. Este año tenemos la especialidad en sistemas inteligentes de transporte y la especialidad en defensa y ciberseguridad. ¿Vale? para veréis un poco más. Entonces... Elegidas bien las asignaturas, podéis salir con un máster habilitante y una de estas dos especialidades. Evidentemente, no es una especialidad cualquiera, no podéis especializaros en antenas de telecomunicación, pero si os interesan estas especialidades por las empresas a las que vosotros queráis acceder luego en un futuro o si queréis trabajar por la zona del corredor de Lenares, pues estas dos especialidades están bastante, bastante bien vistas. ¿Vale? Otra cosa que me gustaría destacar es este iconito que veis por aquí, es el icono de Eureis. Esto significa que este máster ha pasado unos controles de calidad, unos estándares de calidad a nivel europeo. Y está acreditado por Eureis. No todos los másteres en ingeniería de telecomunicación están acreditados. Eso significa que tiene unas competencias que a las empresas les interesan. ¿vale? Que no solo serán contenidos técnicos, sino que la forma de explicar y de aplicar estos conocimientos sirven para que los estudiantes, para que vosotros, cuando lleguéis a la empresa, tengáis una cierta transversalidad que no está lista en todos los másteres, sino solo en aquellos que están acreditados, ¿vale? Bueno, sigo pasando por aquí, tras tanto. A ver, esto es un poco lo que vamos a ver, pero como lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, a ver, lo primero... ¿Qué es el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación? Como os ha dicho Antonio, es un máster que tiene que cumplir una serie de características que están establecidas en el BOE. ¿vale? Están establecidas en la orden ministerial CIM barra 355 barra 2009. Ahí es donde están especificadas las competencias de un ingeniero de telecomunicación. Las de un ingeniero técnico de telecomunicación están en el de 352 2009. Bueno, entonces, nosotros, dentro del máster, desarrollamos esas competencias. ¿Dónde? En la parte obligatoria. Y luego lo que hacemos es que la especialidad es la que te permite especializar. ¿Vale? Entonces, el máster está formado por 120 FPS. Ese es el conjunto. Y me preguntaréis, ¿cuántos años se tarda en hacer, en hacer esos 120 FPS? Depende del grado de partida del que vengáis. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Se puede hacer en un año y medio, o se puede hacer en dos años. Si venís del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, con un año y medio es suficiente. Si venís de los otros grados, de Telemática, de Sistemas de Teleco o de Electrónica, entonces serían dos años. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que vienen de GITT, 30 de esos 120 FPS ya los han visto en la carrera. Entonces hay una convalidación automática y tienen un cuatrimestre menos vale bueno eh, bueno aquí también ponía lo del sello de calidad euréis Paradme cuando si tenéis dudas no vais parando eh Dime. sí sí efectivamente Efectivamente. La pregunta, no sé si la habéis oído bien, porque el micro, como lo tengo yo aquí en la solapa, os pues la voy a repetir. preguntaba a vuestro compañero si viniendo de GIST, GIT o de CIEC, ¿vale? de los tres grados eh, que no son GIT, si se podía convalidar algunas de esas asignaturas. Y la respuesta es que sí. ¿Esto ¿Qué es lo que pasa? Que si vosotros elegís la optatividad bien en vuestro grado de partida, podéis hacer como asignatura optativa comunicaciones digitales. A lo mejor en vuestro grado no la tenéis, ¿vale? Pero la cogéis como asignatura optativa. Si la cogéis como asignatura optativa, evidentemente, cuando luego lleguéis al máster, los seis CTS que vosotros habéis cursado en grado se convalidan automáticamente por la asignatura del máster. ¿Vale? O sea, que eligiendo bien las asignaturas optativas, aunque vengáis de uno de esos tres grados de partida, por así decir, que tienen complementos de formación, los podéis tener reconocidos. ¿Vale? Ahora, cuando lleguemos a los, a los complementos a transparencia, os lo vuelvo a contar, ¿vale? que yo creo que se va a ver. Bueno, El máster está dividido... Me voy a sentar por aquí no, para poder no. utilizar el, Creo que me habéis cambiado. El máster está dividido... Esto de aquí, la, los tres bloques de la derecha, son los que conforman los 120 FPS. Entonces, me preguntaréis, ¿y esto qué es? Pues Porque yo aquí, en todo momento... Porque yo aquí, en todo momento, os he hablado de los grados de telecomunicación. Hemos hablado del de grado en Ingeniería en Tecnologías, en Electrónica, en Telemática y en Sistemas de Telecomunicación. Pero aquí puede venir un ingeniero industrial, ¿vale? Un ingeniero industrial, la única diferencia con respecto a nosotros es, por ejemplo, que no sabe teoría de la comunicación. ¿Hace falta teoría de la comunicación para hacer el máster en Ingeniería de Telecomunicación? Sí. Entonces, ¿dónde lo tendría que cursar? Pues como unos complementos de formación fuera del máster, ¿vale? ¿Cuánto sería este bloque? Pues depende, pero como aquí creo que no hay ninguno que no sea de Teleco, si hay alguno que no sea de Teleco y está interesado en que cuente esto, que me lo diga. Vale, todo el mundo calla, así que sigo por aquí. Bueno, entonces, como os digo, esta parte de aquí, esta parte de aquí, serían los 120 ECTS que están repartidos en cuatro cuatrimestres. ¿vale? Primero aparece un bloque de, de complementos de formación, que es el que decíamos que algunos de vosotros no tenéis que cursar y que vamos a ver luego en detalle. ¿vale? Luego aparece el bloque común de asignaturas, es decir, las asignaturas obligatorias cuyas competencias sí o sí tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque aparecen en la orden ministerial que os he dicho. ¿vale? O sea Estas no las podemos quitar, porque si quitásemos alguna de estas asignaturas, el problema es que no estaríais habilitados para el ejercicio de la, de la profesión de ingeniero de telecomunicación. Con lo cual, estas son asignaturas obligatorias y se imparten en dos cuatrimestres. Y luego vendría un bloque que puede ser de optatividad o de especialidad. Como os he dicho, tenemos un pool de asignaturas que vosotros podéis elegir la que más os guste, ¿vale? Si las elegís adecuadamente, podéis configurar una especialidad, pero si a vosotros os interesa esta de esta especialidad, esta de otra, hacer unas prácticas en empresa, pues no hay ningún problema. Tú terminas el máster con un bloque de optatividad, ¿vale? Y ya está, sin una especialidad. Eres... Ingeniero, eres, tienes un máster en, en Ingeniería de Telecomunicación sin especialidad. Que escoges bien las asignaturas y coges un trabajo fin de máster en la temática de la especialidad, vale, las dos cosas, entonces sales con una de esas dos especialidades. Bueno, seguimos. Eh, ¿Cuál es el horario? Pues el horario, imagino que habréis entrado en la página web y habéis visto que es un horario de tarde. Nosotros lo que hacemos es que dejamos una franja horaria de 3 a 5, otra de 5 a 7 y otra de 7 a 9. Entonces, tradicionalmente, nosotros siempre tenemos bastantes personas que están compatibilizando los estudios con trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en lugar de hacerlo en un año y medio o en dos años, pues normalmente tardan el doble. Entonces, cada dos años, o sea, cada año, perdón, lo que vamos haciendo es ir moviendo esas franjas para que todos los estudiantes puedan venir a clase en la franja de 7 a 9, que es la que seguro que tenéis libre, ¿vale?, para asistir a todas las asignaturas tanto obligatorias como optativas. Entonces, como veis, tenemos tres franjas horarias, ¿vale?, y lo que luego se hace es que se va rotando y la asignatura que estaba aquí pasa a estar aquí, la que está aquí pasa a estar aquí, la que pasa a estar aquí pasa a estar aquí, pasa a estar aquí, al año siguiente. Y viceversa, brotan en el dentro del mismo día. ¿eh? Bueno, Pues así es como funciona. ¿Que tenemos huecos suficientes? Pues la franja que dejamos vacía es la de 3 a 5, que es la que normalmente tenéis más problemas los que estáis trabajando. Si a mí me preguntáis si merece la pena compatibilizarlo o no compatibilizarlo, pues os voy a decir la misma respuesta que Antonio. Por la experiencia, se concentra más y es capaz de sacarlo en menos tiempo un estudiante que está a tiempo completo, estudiando. ¿Por qué? Porque en una empresa, pues todos lo sabemos, vosotros lo sabréis, los que estáis trabajando lo sabéis por vosotros y los que no estáis trabajando lo sabréis por vuestros padres. En el fondo, cuando tienes un pico de trabajo, tienes un pico de trabajo. Si no puedes estudiar, pues no has podido estudiar. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que los grupos están definidos siempre en horario de tarde... Y hay un grupo pequeño para la parte de problemas. Igual que habéis hecho en los grados, que tenéis el grupo de teoría y luego ese grupo de teoría se desdobla en grupos pequeños, en el máster pasa lo mismo. En algunas asignaturas que son más de hacer problemas o de ver contenidos eh, con simulaciones, pues en esos los grupos son ligeramente más grandes. Pero en aquellas asignaturas donde hay que hacer prácticas presenciales haciendo algún tipo de... De, de placa de laboratorio, medidas en laboratorio, pues lo que sea de este estilo, esas normalmente se desdoblan en grupos más pequeños para poderos atender de forma más personalizada. ¿Vale? Para este curso, también pensando en los estudiantes eh, que estáis trabajando, la idea que tenemos es intentar juntar esas, esas sesiones presenciales en los viernes por la tarde para que si estáis trabajando y no podéis venir entre semana, pero los viernes, que normalmente hay mayor facilidad dentro de las empresas, para que podáis hacerlo simplemente viniendo, pues ya os digo, jueves y viernes, o viernes, para hacer esas prácticas presenciales. Y otra cosa que hemos implementado desde este año y que el año que viene va a seguir siendo implantado, es que vamos a dar las asignaturas de forma híbrida. Nosotros, el profesor va a estar en la clase con aquellos estudiantes que quieran venir presencialmente a ver la clase y al mismo tiempo la clase se está retransmitiendo en streaming como estamos haciendo ahora. ¿vale? Ahora mismo con la mascarilla pues es más incómodo de entender, pero esperemos que en septiembre ya estemos sin mascarilla y el audio se oiga mejor. ¿vale? También es que ahora mismo, como tenemos que tener ventanas abiertas, puertas abiertas, mascarilla, pues el audio... Quieras que no, hay más eco dentro de la clase y el audio es peor. Pero la idea es esa, hacer las clases de forma híbrida. Todas las clases teóricas se harán tanto presencial como retransmitiendo en streaming. Todas las clases de, Todas las clases de grupo pequeño, que sean de problemas o simulaciones, se harán de forma presencial y en streaming. Y aquellas partes de las asignaturas que necesiten y requieran presencialidad para cubrir las competencias de la orden ministerial, esas se harán solo de forma presencial y eminentemente se intentarán juntar en viernes o jueves y viernes. ¿Vale? Sigo por aquí. El plan de estudios. Empezamos con el plan de estudios. El primer bloque de asignaturas que hemos visto es el bloque de complementos de formación. ¿Vale? Como os he dicho, en función del grado de partida hay que hacer unos complementos de formación u otros. En total hay nueve asignaturas. Vosotros venís de un grado determinado, pues por ejemplo, si venís del grado en telemática, en ingeniería telemática, estas tres primeras asignaturas, sistemas operativos, arquitectura de computadores y conmutación, las habríais cursado a lo largo de vuestro grado, con lo cual estas no las tendríais que hacer. ¿Y qué asignaturas tendríais que coger? Pues las tres que se corresponderían con conocimientos básicos de electrónica y las tres que se corresponderían con, con, con conocimientos básicos de sistemas de telecomunicación. ¿vale? Por eso aquí no aparece GIT, porque un GIT no tendría que hacerlas. ¿Vale? Como, pregun como preguntaba vuestro compañero aquí en el aula, imaginad vosotros que, por ejemplo, sois de la rama de sistemas de telecomunicación y habéis decidido hacer como asignatura optativa sistemas operativos pues sistemas operativos se convalidaría y vosotros ya no tendríais que hacerla ¿vale? habiendo elegido bien las asignaturas optativas podéis quitaros de estas seis asignaturas las que sea ¿vale? No, pero... dime no, pero... a ver Ahora, ¿te refieres a la carga de trabajo de las asignaturas del máster con, resp con respecto a las del grado? que ¿Si tienen la misma carga? Sí. Porque aquí está. Pero se pero Sí. Es totalmente viable. Sí sí sí sí, sí, sí, sí. sí, O sea, todos los estudiantes, los complementos de formación no tienen absolutamente ningún problema. Tened en cuenta que los complementos de formación, si cabe, eh, son, as son asignaturas en las que hay menos gente todavía. Con lo cual, son asignaturas mucho más personalizadas. Se intentan hacer mucho más prácticas para que no sea tanto eh, una, a ver, una asignatura de grado con 100 personas en un aula. Es imposible hacer un seguimiento continuo del estudiante. En las asignaturas de los complementos de formación se puede hacer mucho más eh, personalizado. De tal manera que se puede hacer mediante prácticas, muchas partes. No es tan teórico como las asignaturas que se han visto en el grado. Bueno, son, son de cinco ECTS, sí. Estas son de 5. Sí, eso es. Eso es. Los conocimientos y las competencias al final van a ser las mismas. Pero si me preguntas, pues a mí me parece que es más llevadero una asignatura de complementos de formación por, el, por la forma en la que se pueden impartir. ¿Vale? O sea, comunicaciones digitales, por ejemplo, es totalmente práctica. Se hace absolutamente a través de prácticas. A quien le guste eso, a quien no le, a quien no le importa eh, estar haciendo prácticas, viendo simulaciones, entendiendo los conceptos, pues se le hace más llevadero. Al que le cuesta más eso, pues evidentemente le va a costar más que una asignatura. Pero los conocimientos son los mismos, porque las competencias al final tienen que ser las mismas. Es decir, aquí los complementos de formación sirven para daros la base mínima que necesitáis para el resto de las asignaturas. ¿vale? Entonces... Experiencia de vuestros co compañeros. <risa> ¿Experiencia de vuestros compañeros ¿Qué nos dicen? Pues mira, yo vengo de telemática. Yo dejé de ver sistemas electrónicos en segundo, en tercero, ahora con el cambio de plan. Yo, sinceramente, no me acordaba de muchas cosas. Me ha venido fenomenal la asignatura de refresco con los complementos de formación para recordar toda la parte de electrónica. ¿Vale? Entonces... Sirven, bajo mi punto de vista sirven, porque si de un curso para otro y de un cuatrimestre para otro vosotros tenéis la experiencia de que en las asignaturas de grado necesitamos conceptos y hay veces que se os han olvidado, pues ahora tened en cuenta que durante tercero y cuarto os habéis especializado. Entonces lleváis más tiempo sin ver esta parte, ¿vale? Pero vamos, son, son perfectamente llevaderas y se pueden hacer perfectamente seis asignaturas en un cuatrimestre. Sin ningún problema. El segundo bloque, acordaos que era el bloque de asignaturas comunes, que son las asignaturas cuyas competencias tenemos que hacer sí o sí para cubrir las competencias de un ingeniero de telecomunicación. Como os he dicho, son 60 FTS que están repartidos en dos cuatrimestres. Es decir, en, en, el, en un cuatrimestre tenemos 30 FTS y en otro tenemos otros 30 FTS. Aquí... Si me preguntáis qué asignaturas cursa cada estudiante en cada cuatrimestre, pues aquí os tengo que decir que es un poco más complejo. Os voy a intentar a ver si se ve un poco con la cámara y os lo pongo por aquí, porque yo creo que con un dibujo lo vais a ver bastante bien. Tenemos cuatro cuatrimestres. El primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre y el cuarto cuatrimestre. Un estudiante de GIT, GIST y GIC entra con complementos de formación que hace aquí. ¿Vale? Un estudiante de GITT entra por aquí y no tiene complementos de formación. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Hace un bloque de asignaturas optativas. Eh, eh, obligatorias, perdón. Bloque de obligatorias. El bloque de obligatorias que se ven en el primer cuatrimestre. ¿Vale? Llega el segundo cuatrimestre y los dos hacen un bloque de obligatorias que se imparte en el segundo cuatrimestre. O sea, en el segundo cuatrimestre todos hacen del primer año, todos hacen las mismas asignaturas. Llega el tercer cuatrimestre y este estudiante de los grados que no son GITT hace este bloque de aquí. Hace un, el bloque de obligatorias del primer cuatrimestre. Lo hacen en el tercero, pero son asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre. ¿Y este estudiante de GITT qué hace? Pues hace la optatividad o la especialidad, como lo queráis llamar, en función de si va a salir con especialidad o no, más el trabajo fin de máster. Y el, el estudiante de GIT, GIC y GIST, ¿dónde lo hace? Pues lo hace aquí. ¿Vale? Entonces, estos empiezan asign haciendo asignaturas en el orden contrario, pero no pasa absolutamente nada por los contenidos que se imparten. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco lo que quiere recoger esta transparencia que veis aquí. El desarrollo curricular 1 sería el desarrollo curricular del ingeniero del GITT ¿vale? y el desarrollo curricular 2 sería el de los otros grados. Bueno, dentro del bloque común de asignaturas, las que se imparten, estas son las que se imparten en el primer cuatrimestre. ¿vale? Bueno, pues En el primer cuatrimestre se hace diseño de redes y seguridad, computación en red, redes inalámbricas, que serían las que os dan, junto con otra que viene en el segundo cuatrimestre, las competencias necesarias para tener un conocimiento generalista, que es lo que tiene el ingeniero de telecomunicación, en la parte de telemática. Luego tendríamos sistemas y tecnologías de telecomunicación eh, dentro de la parte de sistemas de telecomunicación, diseño de circuitos electrónicos para comunicaciones dentro de las asignaturas que dan los conocimientos generales en electrónica y una asignatura transversal, de carácter transversal, que es gestión de proyectos. Bajo mi punto de vista, es una asignatura muy importante. No solo porque están las competencias que tiene que tener un ingeniero de telecomunicación, sino porque, como bien os bien nos ha contado Antonio, cuando empezamos el desarrollo profesional, empezamos pues haciendo consultoría, programando... Pero a medida que uno va adquiriendo experiencia y va teniendo conocimientos de las múltiples ramas en las que va trabajando, es decir, necesita unos conocimientos generalistas... Porque si tú estás en una consultoría y quieres estar trabajando hoy en este tipo de proyectos, mañana ser capaz de hacer otro tipo de proyectos y pasado otro tipo de proyectos, en el fondo lo que necesitas es unos conocimientos generales que te permitan ser capaz de comprender todos, todos esos nuevos conocimientos que vas a ir aprendiendo. Vale, Pues la gestión de proyectos es una asignatura transversal que utilizáis como base para poder... Eh, entender cómo se hace la planificación de un proyecto, que todos vais a estar en proyectos, eh, cuáles son los entregables, cómo se hacen los entregables, cómo hay que hacer las presentaciones... ¿vale? Una asignatura, pues como os digo, más de carácter transversal. En el segundo bloque de asignaturas... A ver, que esto me ha pasado dos. En el segundo bloque de asignaturas, que son las que se imparten en el segundo cuatrimestre, ¿vale? tenemos una última asignatura para los conocimientos sobre telemática, que sería redes de distribución de contenidos, y luego tendríamos sistemas, perdón, sistemas de radiocomunicación y radiodeterminación y comunicaciones digitales de alta capacidad con tratamiento digital de señales en comunicaciones para completar la formación en sistemas de telecomunicación, e instrumentación electrónica, tecnología microelectrónica y tecnología fotónica, para completar la formación en descriptores de electrónica, ¿vale? Lo mismo, son otros 30 CTS del segundo cuatrimestre. Dime. No, esta es obligatoria porque son conocimientos diferentes a los conocimientos del grado. Es es otra instrumentación distinta. Digamos, esta es más de sistemas en la del grado habéis visto más los conceptos eh, más específicos y luego ya lo veis en forma de sistemas y en forma de seguridad en los sistemas. Fotónica exactamente igual. Sí, sí. A ver, que había una pregunta por aquí. Eh, ¿El horario es conocido previamente de cara a realizar la matrícula? El horario se aprueba, normalmente se aprueba alrededor del mes de mayo-junio y se publica en la web. Sí, lo tenéis antes de, hacer la, antes de hacer la matrícula, seguro. Y ahora, durante la prematrícula, también lo tenéis. ¿Y ¿Otra pregunta? Luego vendría, luego vendría el último bloque, que es el bloque de la optatividad y de las especialidades. ¿vale? Como os he dicho, en el máster tenemos dos, que son sistemas espaciales y de tecnologías espaciales y de defensa y sistemas inteligentes de transporte. Eh, dentro del pool, insisto, esto lo único que hace es ser un suplemento de vuestra información, de vuestra formación. Os da el carácter habilitante del máster más una especialidad. Si no queréis hacer especialidad, no hacéis especialidad y simplemente elegís 18 ECTS de asignaturas optativas, las tres asignaturas que más os gusten, que pueden ser una de sistemas inteligentes de transporte, otra de defensa, lo que sea, ¿vale? Como os gusten. La de, bio, la de bioingeniería me parece que no se ha llegado a impartir ningún curso, porque ningún curso hemos tenido quórum. Al principio la ofertábamos y los últimos dos años no se ha ofertado. Este año todavía estamos haciendo la oferta docente y no te puedo garantizar si se va a ofertar o no. Pero en principio no creo que se oferte. ¿sí? Que Salen las que dos. dos. Se, se están dando... Si, si, en los, si en los departamentos se quieren impartir, se imparten, aunque no haya cinco. Sí. De hecho, en las últimas asignaturas optativas... O sea, ten en cuenta que el que ha empezado una, una especialidad y quiere cubrir esa especialidad, pues necesita, por lo menos, ya te digo, tres asignaturas de todas. A lo mejor no se siguen ofertando las cinco que hay ofertadas pero tres sí que se ofertan. Sí. sí, No sé si había alguna pregunta. A ver, que me preguntan por aquí. ¿La asignatura de proyectos se podría convalidar con la realizada en Ingeniería Técnica en Telemática? Pues, eh, en principio, no. Si fuese la de Ingeniería Superior, la de la Ingeniería de Telecomunicación antigua, el 177 antiguo, pues habría que estudiarlo, pero la de los grados antiguos, los grados técnicos, ingenierías técnicas antiguas, mejor dicho, esas no. Bueno, sigo. Dentro del bloque de optatividad, luego tendríamos, como os digo, el trabajo fin de máster, ¿vale? Que es, están aquí. Aquí tenéis las todas las asignaturas de la especialidad en sistemas inteligentes para el transporte, que veis que algunas de ellas se imparten en dos cuatrimestres. Esto es porque... A alguien, en vez de hacerla en este cuarto cuatrimestre, pues le puede interesar hacerla en este tercer cuatrimestre. O a alguien que está haciendo el máster eh, a tiempo parcial, le interesa coger la mitad de las asignaturas optativas, este cuatrimestre y la otra mitad, este. Pues un poco para daros libertad, porque normalmente eh, todos empezáis... Eh, no, no todos empezáis, pero una, una gran parte de vosotros empezáis siendo solo estudiantes del máster y luego el último año os ponéis a trabajar. O cogéis prácticas en empresa, os ponéis a trabajar y empezáis a bajar el ritmo. Bueno, pues para esos casos y para, como os digo, daros la flexibilidad necesaria para poder acabar el máster lo antes posible, hay algunas asignaturas que se ofertan en dos cuatrimestres. Esto pasa tanto para este como para el otro. Dime. Sí. sí, sí, sí, sí, eso como como tú te organizas, porque tú puedes ser de electrónica, tener pocos complementos de formación y querer cursar al principio alguna asignatura. pues No hay ningún problema. Bueno, como os digo, especialidad implica obligatoriamente coger un trabajo fin de máster de esa temática, ¿vale? Que eso, cuando se publican las ofertas las ofertas aparecen publicadas como para esta especialidad, para esta o sin especialidad. O sea, eso no, no tiene pérdida. Bueno, y aquí tenéis las eh, asignaturas de, las asigna de la especialidad en tecnologías espaciales y de defensa. Y si cogíais sin especialidad, pues directamente cogeríais cualquiera de ellas del pool, la que más os guste, las tres que más os guste, haríais un trabajo fin de máster en cualquier temática y sería suficiente. ¿Vale? Bueno, una de las asignaturas que se puede cursar como optatividad de seis ECTS son prácticas en empresa. ¿Vale? Las prácticas en empresa en el fondo es una forma de que vosotros normalmente en el último cuatrimestre del máster vayáis entrando en la empresa, vayáis viendo cómo funciona y es una forma de entrar y de tener una salida profesional. Nosotros ya sabéis que dentro de la Universidad de Alcalá y en específico dentro de la Escuela Politécnica Superior tenemos multitud de convenios con multitud de empresas, algunas más grandes, otras más pequeñas. Aquí tenéis un, un ejemplo de empresas donde este año y el año pasado se han estado haciendo prácticas en empresa pero, insisto, aquí cada uno elige la empresa que le gusta, si no tenemos un convenio se puede firmar un convenio y no habría ningún problema. Y se pueden convalidar hasta seis FTS. ¿Vale? Eh, si, si se hacen prácticas en empresa, el itinerario saldría sin especialidad. ¿Vale? O sea, las prácticas en empresa no pueden computarse como una asignatura de especialidad. Si queréis hacerlo, no hay ningún problema y tendríais el máster sin especialidad. Y yo no tengo... Ah, sí, sí, sí, sí, una cosa muy importante que se me olvidaba. Este año y el año pasado, vamos, pero este va a ser el segundo año que lo montemos, eh, existe la opción de hacer un doble máster. El doble máster sería hibridar el máster universitario en ingeniería de telecomunicación con el máster universitario en ciberseguridad. El primero ya sabéis que es habilitante y el segundo es uno que te da especialización. ¿vale? En lugar de tener 120 FTS, tiene 156 FTS. Con lo cual, un estudiante de GITT en principio lo haría en cuatro cuatrimestres, cinco en función de y un, y un estudiante de cualquiera de los otros grados, pues necesitaría un cuatrimestre más. ¿vale? O sea, este en cuatro cuatrimestres podéis salir con, con el doble máster. Es muy interesante, lo único es que solo hay 20 plazas. entonces... Eh, me parece que ya a las alturas que estamos tenemos cinco preinscritos en el doble máster con lo cual no es una cosa que se pueda dejar para decidir en septiembre porque probablemente en septiembre no queden plazas vale así que si esto es una de vuestras ideas es así que tenéis que tener claro que hay que hacer la preinscripción rápida en el máster de teleco hay muchas plazas y no hay ningún problema pero en, en el de ciberseguridad sí que las hay el qué perdona eh, normalmente es eh, los primeros que llegan van cogiendo plaza entonces eso no tiene ahí no tiene nada que ver la media hombre si, si el primer día aparecen 50 cosa que no ha pasado hasta ahora pues entiendo que sí que tendrían que aplicar un criterio como la media pero tal y como está ahora no hay ningún problema sí Claro, pero estos en principio, según te vas preinscribiendo, te dicen si, si puedes estar preinscrito, o sea, si te aceptan o no te aceptan. Si te aceptan y tú pagas la matrícula, estás aceptado. No hay ningún problema. Luego, una cosa que también se me olvidaba por comentar, tenéis que para entrar en un máster habilitante hay que tener defendido el trabajo fin de grado antes del 30 de septiembre. Si queréis entrar en el primer cuatrimestre, o sea, por así decirlo. Este primer cuatrimestre sería septiembre-diciembre, septiembre-enero. Y este sería el segundo cuatrimestre de grado, febrero o enero-mayo, ¿vale? Si queréis entrar aquí, en primer cuatrimestre, es necesario tener el trabajo fin de grado defendido y el acta firmada el día 30 de septiembre, ¿vale? Porque en todos aquellos másteres que habilitan para el ejercicio de la profesión es obligatorio por ley, nosotros... Intentaríamos no hacerlo así, pero por ley es así. Por ley, necesitáis tener el grado antes de empezar a hacer el máster. Con lo cual, 30 de septiembre sería fecha límite para trabajos fin de grado por aquí. Si, por lo que sea, os extendéis más en el tiempo terminando el trabajo fin de grado, no hay ningún problema porque tenemos la opción de acceder en el segundo cuatrimestre. ¿Vale? Precisamente para esos casos en los que durante el primer cuatrimestre estáis arrastrando el trabajo fin de grado y única y exclusivamente el trabajo fin de grado, eh, otra de las opciones que vamos a intentar preparar para este, para este curso y las vamos a tener es hacer unos pequeños cursos cortos, de tal forma que van a ser cursos cortos de 18 FTS. Si tú te matriculas en ese curso corto, puedes ir haciendo, me vuelvo por aquí al plan de estudios… ¿Vale? Puedes ir haciendo, puedes elegir el itinerario de telemática, el itinerario de, de sistemas de telecomunicación o el itinerario de electrónica. Entonces, las asignaturas, tres o cuatro, en función de los creditajes, eh, tres o cuatro de las asignaturas de cada una de esas temáticas, las puedes hacer dentro de un curso corto. ¿Vale? Con lo cual, cuando tú entras al máster, se te convalidan automáticamente esos créditos de esas asignaturas que has cursado dentro del curso corto, del curso corto de posgrado, que se llaman, ¿vale? Y vosotros directamente tendríais que pedir la convalidación de esas asignaturas dentro del máster. Pero, por así decirlo, no perderíais el primer cuatrimestre. Podríais seguir cursándolo a pesar de no haber defendido el trabajo fin de grado a tiempo, ¿vale? Para él. ¿Para el primer bloque? No, no, no, no, no. para cualquiera, para cualquiera, eso vale para todos los grados, para cualquier grado de partida. Perdonadme que voy a cerrar la, la puerta, que no oigo si no. Y me, además es que me parece que vienen aquí a clase. ¿Venís aquí a clase? Pues dadme cinco minutos que termino. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, os sigo contestando. Me conecto ahora desde el despacho a la Blackboard y os termino de, de contestar las preguntas. ¿Tenéis más preguntas, chicos? Una pregunta. Eh, Dime. Para esos cursos cortos, ¿sería necesario eh, haber hecho los complementos de formación? Es decir, ¿es necesario tener esa no. formación? No, es no va a ser necesario. Otra cosa es que te puedan costar más las asignaturas o menos. Vale. Uh -huh. Eso si quieres, lo que puedes hacer es, si tienes dudas, me escribes un correo electrónico, aquí, en... aquí tenéis, ahora mismo os dejo, aquí tenéis mi, mi correo, silvia.jiménez, ¿vale? Me podéis escribir y decidme, porque en función de las asignaturas que queráis cursar, podéis tener mayor o menor problema. Eso os puedo os puedo ir contando. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Los precios están ya en la página web de posgrado. Eso, podéis entrar en la página web de posgrado y tenéis la información de cómo hacer la preinscripción, porque os tenemos que admitir en el máster, o sea, vosotros tenéis que pedir la admisión, nosotros miramos cuál es el grado de partida... Y os damos acceso, sí o no. Hay mucha gente que no termina por no acceder, sobre todo gente de fuera. Eh, los de los grados de la universidad no tenemos absolutamente ningún problema. Lo que pasa es que en ese proceso de admisión lo que hacemos es que os, os damos los complementos de formación que vais a tener que seguir. Os decimos cuáles van a ser para, en vuestro caso específico, cuáles son esos complementos de formación. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces, si queréis, si os parece bien, apuntad mi correo, que también está en la página web, vamos, o sea que no hay problema, no hace falta que lo apuntéis y cualquier cosa me vais preguntando. ¿Vale? Pues encantada. Espero veros por el máster. que Voy a ir pasando aquí para que no me maten. ¿Sí? sí, lo que pasa es que te especializarías en lo que te interesa. Ahí no hay, no hay más. Eso